Bueno, señores, cambiando de tema, el tema deportivo está muy picante también, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, sí, hoy, hoy es día libre de la pelota <ríe> El señor aquí está callado, ¿eh? El no, señor aquí está no, callado no. porque lo, lo, los pájaros de él perdieron ayer, ¿eh? y eso por la mínima y, están en último lugar, yo creo. y ya está, oh, claro ya como dice enye peidien. peidien con la i peidieron eh peidieron no pero Zota, yo estaba no, callado es ayer peidien. y ganamos el día anterior, no no no, o sea, no no no no usted cuando usted gana usted viene aquí encendido aceleradísimo no no no no no no. ¿Hable ahora el programa se graba ¿Eh? y se publica y aquí yo no, <risa> no vengo ni que <risa> echar vaina <bala>, ni que que no no no no no eso bueno y están en el anuncio yo no yo ni doy cuerda yo lo dije ni doy cuerda ni ni ni ni para no estar recibiendo porque este año, es juego, es este, año, este año es gigante. Este año es gigante. Este año es gigante. ¿Entiendes? Estamos repartiendo este cacao, este cacao en todos lados. Cacao para la capital, cacao para Santiago, cacao para San Pedro, cacao para, para, para. Sí, para Romana, cacao para mi abuela. Digo, no, está bien, cacao para todos lados. ¿Te entiende? Así lado, que ya te saben. Lado. Bueno, y hablando de eso, señores, vamos a ver ahora, Rafaelito, pon en, en, en Q ahí, eh, un sondeíto que hizo nuestro hermano Enger uh -huh. eh, el fin de semana pasado. Allá en, oh. en, en Los Gigantes Allá en el estadio Julián Javier Así que adelante Angel reportando para Los Osobrosos Nos encontramos aquí en el estadio Julián Javier Y vamos a conversar con los fanáticos Para ver qué opinan Si Los Gigantes necesitan más esfuerzo O si están bien así para la serie final Vamos a ver qué opinan la gente ¿Usted espera otro refuerzo? ¿Quiere que Los Gigantes se queden así? Vamos allá Saludos caballero. Usted espera más refuerzo para los gigantes. Quiere que se vayan así para la final. Así también. Así también. Claro. No hace falta más nadie. Más nadie. Nelson, ni Fulano de tal. El problema es que ellos, ellos están a su tiempo. cuando tú entras frío a coger time. No es lo mismo que un pelotero que ya tiene el contacto. Gracias. Callero, ¿usted cree que a los gigantes le hacen falta más esfuerzo? ¿Tiene que quedarse aquí, así el equipo? Así mismo tenemos que quedarlo. ¿No le fa no hace falta más nadie, Nenés? No, no creo, no creo, no, no. Así estamos bien. Como estamos, estamos rompiendo. ¿Están bateando los muchachos? Claro que sí. Rompiendo estamos. Todo el tiempo. Callero. ¿Usted cree que al equipo los gigantes le hace falta otro refuerzo o que se quede así? No, no, que se quede así, todo bien, todo bien. Así está bien, ni pitcher ni bateadores, más nadie, ni Nelson Cruz que ve. No, nadie, todo está bien así, hay, hay, en el equipo hay armonía, los refuerzos que están, están resolviendo, así que, que se quede así el equipo. ¿Con quién usted quiere la final? ¿Cuál equipo usted quiere que venga a enfrentarnos? Me gustaría con las Águilas por el año pasado, pero pensándolo bien, a quien tenemos que darle duro es a Elisei. Caballero. ¿El equipo de los Gigantes le hacen falta más refuerzo o está bien así? Está todo bien, todo bien, todo bien. Estamos jugando bien. ¿No, hay no le hace falta más nada el Nelson Cruz? Es, es, un equipo, es un equipo de la grande liga ya, para, para, para cualquier equipo. Para la final. Así. Bien, bien. ¿Y usted, y usted espera más refuerzo para los Gigantes? Bueno, yo creo que el equipo está completo. Si es del año Gigante, este es el año Gigante, hermano. Ahí está bien, que se quede. así. demasiado bien, que se quede así, que ahí estamos bien. Gracias. <risa> Gracias. El equipo de los gigantes, ¿se tiene que quedar así o le hace falta más refuerzo? No, no, no necesitamos refuerzo, se tiene que quedar así. Mira, estamos ganando 9 a 1. Así estamos bien como tanto. Arriba los gigantes. Gracias. El equipo de los gigantes, ¿le hace falta más refuerzo o que se quede así? Estamos bien así, así es que vamos a ganar. Así que vamos para la final. corrió adelante. Y Nelson Cruz, que ven? Nadie, así es que estamos bien. Gracias. Y aquí, ¿los gigantes le hacen falta más refuerzo? Mi hermano, lo que está bueno no se cambia. Un pinchecito más duro hay un cerrador. ¿Eso es lo que le hace falta? Y, y no hay para nadie este año. Ya ¿Está lo... flojo cerrador de los gigantes está flojo? No, no, no, el cerrador está bien. Solamente tenemos que ponerle par de relevistas buenos. Y tú verás, como no es... Pueden traer el mejor equipo ahora mismo, Houston, aquí. No le va a ganar a los gigantes. No le va a ganar. Nada. A los gigantes le hace falta más gente o que se queden así para la final. El equipo está demasiado bueno. un equipo Tiene dos equipos en uno, imagínate. jugadores buenos? Claro, demasiado. El equipo está bien ahí. ¿Con quién tú lo quieres ver en la final? Águila cibaeña. ¿De nuevo? Claro. Cobrando la del otro lado. Claro, porque estamos, si vamos, podemos ir a Santiago, estamos cerca ahí mismo. Es más cerca, una hora. Claro, papá. Pues a los gigantes. Está bien, está bien así. ¿Está bien? Está bien así. Sí. sí. ¿Los gigantes le hacen falta más esfuerzo o que se quede así? Que se queden así. ¿Así está bien? Así es, está perfectamente bien. ¿Con quién tú lo quieres ver en la final? Con el licey para que nos pague la primera. ¿Eh? Con el licey para que nos pague la primera vez que fuimos con ellos. Es que son muy tramposos los Licey. ¿A ese es que hay que darle? <risa> claro, el llegó después. ¿Después? Eh, pues. Claro. <risa> ¿A los gigantes le hacen falta más refuerzo o que se queden así? No, no, los gigantes estamos bien así, varón. ¿Tú no ves que aquí pasó, tengamos nosotros, nosotros? Todo frío aquí. ¿Ni Nelson Cruz que ven? No, nadie, así como está el equipo está bueno. Sí, así es que vamos para la final. Así es que vamos a ganar. ¿verdad? ¿Quién tú lo quieres ver en la final? Con Águila, que se quede cibago aquí. No, Bulto. Zibau. Ya, gracias. El equipo de los gigantes, le hace falta más esfuerzo, que se queden así. Ay, no, ese equipo está duro. Nosotros vamos a ser campeones, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de los peloteros y el apoyo de nosotros, los fanáticos. O sea, que Si viene un jugador y ahora dice que de refuerzo no hace falta. No, no, no, no, nosotros estamos bien. Y usted, y usted. Y usted. Que se quede así. Gracias. El equipo de los gigantes, ¿le hace falta más refuerzo o que se quede así? Bueno, yo tenía 13 años que no venía a este país, pero el equipo se ve bien acoplado. Si hace falta cualquier cosa, hay que buscarlo para que la cosa venga mejor para nosotros, Franco Macorizanos. Tenía 13 años que no venía a este país y al play, me siento orgulloso, porque hay un equipo competitivo. Un equipo que está en grandes ligas Y un equipo que el manager está haciendo eh, el trabajo como tiene que ser Y la directiva también Y ustedes que son periodistas Están, están llamando para que, los, para que los fanáticos como nosotros Lleguen aquí al play hay cosas buenas Gracias, bienvenido eh. Coedito Ceci, al equipo de los gigantes ¿Le hace falta más refuerzo Que se queden así Ella está bien así, está bien no para nada. Sí, lo veo bien a ellos. Mateo. Hey, yo estoy llegando a hoy. En mi casa. No, oh, pues tú no viste nada. Yo sí, yo. Oiga. Oh, no. Yo estoy llegando a oh, hoy. Nada, a los gigantes le hacen falta más refuerzo que se quede así. el equipo. El equipo está bien así. Están ligando bien, están jugando una pelota bien agresiva y bien oportuno está jugando el equipo. Ya que ni Nelson Cruz que se aparezca por aquí, ya sí está bien. Él puede venir a animar el, el club How, pero... Animar, animar, pero. Va pero... jugar. Y mira que soy de Nelson Cruz. No lo agrava, lo Nelson No bulto Nelson Cruz en la casa, gracias. Caballero, ¿usted cree que le, hace, le, haga, le haga falta otro pelotero más a gigantes o se quedan así? No, ya está bien, con esta este tercera base completamos. Eh. ¿Cómo se llama mi tercera este base? Un nombre como mexicano, cubano, un nombre raro ahí. Pero... Ya ¿Es el único refuerzo que ha faltado? Exacto, ya completamos. Ahí. ¿Con ese vamos a la final? Correcto. Right. Con um, papá Dios para ser campeón. Bien, señores, y escucharon las opiniones de los fanáticos. No quieren más refuerzo, quieren irse hacia las finales con el equipo que está, que va a ser campeones, señores. Sigan disfrutando del juego y con, y con la gloria de Dios nos vamos a ver en la final. Vamos allá. Angel Isaldo reportando. Bueno, ahí te dieron señores, las opiniones de la gente. Uno goza, señores. Uno goza, ¿eh? Uno goza. Pero mira, guau, wow, qué bien. Ese señor que tenía 13 años. Casi, 13 años que no venía aquí Que no venía, a, que RD, no venía a, a Y, y mira, y de una vez arrancó a, a tomarse su chocolate. A disfrutar. ¿eh? Ese, sí. ah, su de los gigantes. Muchas figuras también en el estadio. Ahí vimos sí. a Jerry Smith. así, ah, que Smith. Ese, día también, sí, sí. ese, ese sí. día también. Ese sí. día también. Y el gordito sexy, sí. El gordito sexy. Sí. Y también ese mismo día estaba Erwin Martínez. Lo ah, es ah, el que, primo. Lo que pasa es que no pude verlo porque Willita Va, Willy, tienen que aprender de la pelota para que no podamos quedar. Me, no pude quedarme <risa> a saludar a mi martillo porque uno vámonos. vámonos. Sí, mi martillo no, no, sí, no primo, hubiésemos topo con él, eh, el y, primo le, estaba le, le, le, le, lo, le hubiésemos preguntado. Por imagínese, Sí, el primo el primo estaba, estaba en sintonía, ya estaba, estaba ya en el play, ahí dijo, compartiendo, si sí, sí, sí. dieron un par de camarazos. Sí, eh, el par de camarazo ahí eh, eh, y ese tipo de cosas. Él estaba en el no nos dimos cuenta porque si nos hubiésemos dado cuenta cuando él entró lo hubiésemos jalado, pero eh, <risa> eh, eh, nos dimos cuenta que ya cuando estaba ya sentado allá abajo y imagínate. Sí, o no también yo también le va un toquecito, una llamadita primo. Ahí están estos muchachos para que le den una entrevista. No, pero para la próxima no, no, pues nada más tenemos que bajar. Eh, claro, y, eh, o si no le pega un, la... un camarazo en la cabeza. Sí, <risa> claro.